Ojo, aquí si sí te checan, eh, que quepa aquí la maleta, esta es la medida, 45 x 25 x 56 y la de mano es 40 15 30. Primer viaje en British. es la primera vez que estamos haciendo un check-in en British Airways. A ver, a ver qué tal. Ayer en la noche hice el pre-check-in. Así es. No voy a documentar nada. No. ¿Qué llevaré usted de equipaje Esto. ¿Eso y la mochila? Bueno, si quiere chicos lo miren. Solamente pueden llevar dos bultos. ¿Eh? Sí, es que se ve, se ve bulto esa porque traigo mi almohada. Bueno, ojo. Aquí sí te checan, ¿eh? Que quepa aquí la maleta. Esta es la medida. 45 por 25 por 56. Y la de mano es 40, 15, 30. Ojo con eso. Okay, gracias. gracias. Estos yo tengo, todos? Además, ¿Cómo? tengo los todos. los boletos. Écheme mi boleto, ¿quiere? O... Ah, sí. Gracias. Ahí ya ya puede respirar tranquilo a la Maris Mira, y ya le regresaron su pluma ya le regresaron su pluma pues listo, no hubo gente, fue rápido este... a ver vamos para acá y hacemos las impresiones tus impresiones del check-in en... Rapidísimo, en... de los mejores check-ins que hemos hecho. Bueno, aparte que no hay nada de gente y no documentamos equipaje. Pero fue rapidísimo. Sí. No hicimos pila ni nada. Sí, sí. sí. Es, bueno, lo sí único que así, sí nos checaron, en, otro, en United no nos checaron estas maletas. Ah. Eso, eso y... es un detalle. Tampoco en Aeroméxico. En Aeroméxico tampoco, o sea, no, no fue así de, ay, esas no caben o no caben, pesan o no, no pesan. Yo traigo un morral que está A grandecito. Ver, el, el, el morral está grande. Grande porque traigo una almohada, pero sí, o sea, sí, sí me hicieron checarlas ahí en, en las máquinas, en, la, en las rejitas que les enseñamos. Pero bien, hasta ahorita vamos bien. Vamos bien. Hola. Ay, perdón, no tengo cerrado mi pasaporte. Acá vamos a pasar el Security Line de aquí de la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y eh, yo traía un aerosol el aerosol, el, el envase decía que es de 150 mililitros yo ya sabía que no se puede pero venía a la mitad, dije bueno yo tenía esa duda bueno resulta que no, que aunque, aunque traigas un chisguetito, si el envase dice 150 ni el pastel entonces me lo tumbaron, estamos pasando por los por los Duty Freeze, ya hemos hecho varios videos. Yo creo que ya, ya está de más, no hacer otro. Tenemos muchos Pero videos yo, ya de Duty Freeze. dice que está diferente y me va a mandar a grabar. ¿El Kors? Bueno, a ver, vamos viendo. Está Michael Kors, está Hugo Boss, Tus, Tus, y... Y, y estoy casi seguro que si, si grabo ahorita me van a echar a los perros porque así son aquí, no, no te dejan grabar. Pero bueno, aquí está, relojes elegantes, unos sabanos. Una paletota chupachups, Estamos buscando un regalito. Puede ser una paletota. Y ahora vamos a buscar nuestra sala. ¿Cuál es nuestra sala, Maris? Ahora vamos a buscar nuestra sala 31. Estamos buscando la sala 31. Caracoles Vámonos hasta el otro lado del aeropuerto ¿Por qué no? Y ya llegamos a la salita Bianca. Vamos a freciar tantito Gracias y ese de ahí, es nuestro avión hola amigos de Tips and Travel estamos aquí a punto de tomar nuestro vuelo para eh, Londres y de Londres a Madrid eh, este es el viaje que les teníamos ahí pendiente por, por confirmar pero bueno, eh, ya estamos aquí en la salita VIP eh, de la la salida número 31 31 de la terminal 1 unos... de la terminal 1 del aeropuerto de la ciudad de méxico eh, volamos de por Airways, la primera vez la primera vez que volamos por british y eh, hacemos escala en londres y de ahí nos vamos a madrid eh, de esta salida ya teníamos video, entonces lo pueden ver en nuestros vídeos ya que tenemos publicados eh, y bueno estar por allá una semana estaremos haciendo vídeos de madrid para que conozcan y también vamos a Alicante eh, y tal vez a Valencia. Eh, van a ver ahí nuestros videos. Ah, para entrar a esta salita muchos nos han preguntado que cómo le hacen. Es con la tarjeta Priority Pass que viene con algunas de sus tarjetas de crédito. Eh, y bueno, ya con la tarjeta de Property tienen acceso a varias salas VIP en todo el mundo tienen que buscar donde acepten esa tarjetita y ya entran sin costo si sí está como incluida en su, con su tarjeta de crédito y si no tienen la reality en algunos puedes entrar pagando un costo este de 400 pesos y a veces en dólares, pero bueno, vale la pena si no quieres estar afuera como con todo el ruido aquí tienen internet hay comida caliente, básica eh, hay pan, hay este, bebidas refrescantes, cervezas, refrescos, pues, bueno, para esperar si, si este, el lugar está allá afuera con todo el mundo, ya está, hay aire acondicionado, hay baños, pues pueden estar aquí más tranquilos. Eh, y bueno, pues estamos muy contentos. y Se quedaron con el pasaporte, no, no sabía eso. Tokyo.